Hola Jimmy. ¿Cómo estás, estimado? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, también aquí eh, esta mañana de miércoles, hay espectante con la, la de la ficha. Me gustaría eh, saber un poquito, así brevemente, quién eres. Y para también que las ya. personas que vean este reportaje puedan saber quién, quién eres. Ya, perfecto. Eh, yo soy Jimmy Delis. Eh, tengo un puro nombre, un puro apellido, lo que siempre suelo recalcar, porque al llegar en Chile ya era, era bastante diferente, porque allá en se suele ocupar uno de los apellidos, de hecho. Eh, así que, como que siempre me preguntan, ah, ¿y tu otro nombre? Pero no tengo, yo tengo un pronombre, un proveído. Yo llegué acá en Chile en 2010, arrancando el terremoto de 2010 que pasó en Haití eh, con mi familia. Eh, significa que acá ya tengo 10 años acá radicado en Chile. Eh, terminé mi carrera, mi, mi licenciatura en sociología acá en Chile. Eh, he hecho trabajo comunitario. Eh, eh, eh, en, tema, en temática migratoria, he trabajado bastante desde la pública, donde actualmente también todavía me encuentro, eh, he trabajado desde la niñez migrante, eh, y eso, me, soy sociólogo, tengo una licenciatura en sociología, un, eh, eh, un diplomado en, en niñez, en trabajo con niñez con enfoque de derecho humano, y otro con... Eh, eh, temas de desastre y prevención de desastre y, y de riesgo, eh, y de derechos, también con enfoque de derechos humanos, es decir, eh, todo lo que actualmente he estado haciendo eh, gira en torno a, a, a lo que es eh, la, la temática migratoria, eh, sobre todo acompañando a la comunidad migrante y llana, que eh, desde las distintas traducciones o interpretaciones que se puede hacer ya, eh, para ir a, a, a apoyándolos y apoyándolas. Uh -huh. En resumen, lo que te puedo comentar de mí actualmente. Uh -huh. No sé si tienes alguna otra pregunta. Sí, eh, se... ¿y qué trabajo estás específicamente haciendo ahora? Ah, ahora yo me encuentro ya eh, a punto de cumplir tres años en junio en eh, la Municipalidad de Valparaíso. Eh, particularmente, encargándome de la Oficina Comunal de Migrantes. Ajá. Claro, yo soy el encargado de la Oficina de Migrantes que ya está por llevar tres años aquí en, eh, en la Universidad del país. Uh -huh. ¿Y cuál es la función de la Oficina Comunal de Migrantes? Eh, a ver, la función, la función es, es, es media amplia y de repente igual ya va eh, derrotándose porque lo digo así, nosotros somos una oficina ya que eh, trabaja la acogida de las personas migrantes en la comuna eh, pero es una situación igual ya cuando uno piensa en la acogida, hay distintas otras dimensiones que tienen que estar eh, eh, presentes tienen eh, que estar presente eh, y de manera concreta para poder ya eh, facilitar la acogida. ¿En qué me refiero con bueno, el pues, eso, eh, Nosotros hemos tenido la dificultad desde la misma problemática de una ley migratoria eh, renovada, podría decir una, una ley actualizada, porque tenemos una ley bastante obsoleta, que es una ley que todavía es la misma ley eh, eh, que se hizo en contexto de dictadura acá en Chile, que se hizo en el año... 1975, eh, que es el, el marco de ley que se llama el proyecto de ley eh, 1094, que es la ley migratoria, que actualmente es la misma que no rige. Puede haber algunas, eh, algunas modificaciones, que se yo, eh, pero sí es el, el, el enfoque que más bien ya reposan sobre una lógica de seguridad nacional. Bueno, eh, en el caso de Chile, eh, actualmente tenemos ya con este gobierno actual ya eh, una nueva ley que se están impulsando que no es eh, distinto a la que estamos hablando que es obsoleta uh -huh. Por, eh, porque eh, se sigue profundizando igual ya la, la, el eje de seguridad nacional Ajá. entonces ¿y cuáles serían para ti a las, los baches o las la, la, la, la falencias que tiene esta ley que les rige o la nueva ley que está por, por salir ¿Qué, bueno, ¿Cuáles, eh, ¿cuáles eh, son las Las dos, uh -huh. las dos eh, o sea pasando de la primera que obviamente ya se hizo desde un contexto de, de dictadura, por lo tanto ya eh, visiblemente ya genera esa dimensión de seguridad nacional de manera, porque también ya la lógica era eh, evitar que ingresaran eh, eh, enemigos, enemigos desde la ideología marxista, porque así, así eh, tal cual ya se nombra ya en, en torno a la, a la representación social actual acá en Chile. O sea, eh, esa ley, como se confeccionó desde esta, esta, ese contexto... Histórico, eh, eh, básicamente en la, con, eh, en la concreción, que es lo que le puedo decir, por ejemplo, ya tenemos eh, una vertiente de, más alejada de lo que son los principios de derechos humanos, que eh, ahí, ahí igual empieza a entrar en tensión, porque Chile como país ha suscrito, por ejemplo, a los distintos convenios internacionales, eh, convenciones internacionales eh, y también la, la Convención, interna, la convención ya sobre los Tajares Migratorios y sus Uh -huh. Pero eh, en torno al tema de la, eh, la gestión migratoria, es decir, ya el tema de la regularización, administrativamente hablando, de manera, bu de manera burocrática, eh, hay eh, distintos, eh, como puedo decirlo, eh, eh, muros ya, estructuralmente hablando, desde esa misma... Eh, eh, desde esa misma ley, desde ese mismo proyecto, o sea, desde esa misma ley, desde, desde toda la la, eh, la vertiente que tiene esa ley, ya uh -huh. son ya para eh, ir, como puedo decirlo, eh, eh, problemando a la persona migrante, en ese sentido. Eh, uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. sí, sí. por ejemplo, eh, si yo eh, hablara, por ejemplo, de una visa que existe acá, que es la visa sujeta a contrato. Ya, es, la visa dice, sujeta a contrato. Es una visa que me hace depender como migrante de eh, un trabajo. Vamos a decir, de un contrato de trabajo. Ahora, o sea, no es, no es tan mal, por ejemplo, decir, claro, pues ya, si la persona viene y no viene a hacer nada, obviamente ya, que viene desde ahí ya también ya, el concepto de esta oración también ya, y si no me voy a hacer cargo de un no nacional. Eso es como para pensar la lógica. Pero claro, ya, el, es decir, ya, el, el sentido en, ese, en este caso es decir, ya, hacer una visa que, de que la persona dependiera del trabajo, es decir, ya que viene a trabajar, eh, tiene como una lógica de decir, ah, entonces sí, lo estoy haciendo bien. El tema es, cuando ya tiene ciertas cláusulas, por ejemplo, eh, que no facilita a que el mismo empleador ya eh, le da el trabajo, ahí empezamos igual a ver ya en las barreras que, eh, que están puestas. Por ejemplo, acá actualmente en Chile, esa visa es la visa más común, pero es la visa que la gente más se devora para poder adquirir esa visa, porque eh, las personas que recién llegada, llegada ya eh, tienen, ya la ley chilena, ya no permite a ninguna persona migrante trabajar sin documento nacional. Y la visa sujeta a contrato, ya tiene esta cláusula que te dice, ya primero tienes que entregar un contrato de trabajo a extranjería, ¿Ya? Y, y para que Tangería te da permiso ya de visa. Y que lo que hay detrás, ya está el otro lado de los empleadores que pueden estar interesados en la competencia de las personas migrantes, competencia laboral de las personas migrantes, no se hacen, no se lavan las manos porque igual ya eh, eh, eh, ellos tampoco como parte del Estado no se meten en esta, eh, en esa pugna, por decirlo así, porque... Resulta que yo, desde la oficina de migrantes, he atendido a muchas personas, incluso empleadores que vienen, con la necesidad de que, ah, ¿sé si necesitamos resolverle la visa porque quiero darle trabajo. ¿Dónde tienen que presionar? Que es extranjería, que es la institucionalidad, dependiendo del Ministerio del Interior acá en Chile, que deberían ya presionar, no lo hacen. Mirá. Porque se quedan igual ya en el mismo marco, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Se fomenta un trabajo más bien irregular, informal, y si no, ya las personas ya empiezan igual ya a pasar todas las dificultades, porque ya imagínate, eh, más encima, extranjería que la funciona, eh, como es obsoleto, incluso la misma lógica que tiene el gobierno, incluso es tan, no sé cómo decirlo, tan rara, donde por ejemplo hay muchas personas que trabajan en extranjería durante este gobierno actual que partió en 2018 los desvincularon. Había haitianos que trabajaban de manera igual ya que los migrantes haitianos, que no manejan el idioma, por ejemplo, podrían atenderse sin ningún problema, los desvincularon. Y, y peor aún, ya digi digitalizaron todo, uno podría decir, ya están haciendo un esfuerzo digitalizado, pero el problema no es digitalizar, el problema es reposar toda la tramitación en la dimensión digital, porque hay personas que no manejan lo digital. Así como que eso empiezan a ser como estructuralmente ya las barreras que empiezan a tener las personas migrantes. Eh, te, te digo, por ejemplo, la, a los migrantes actualmente para estampar una visa tienen que pedir una cita digital. Hay personas que no tienen internet ya todo el día en su teléfono. Yo ya tengo casos de personas que ya eh, les llegó la cita a través del internet, pero justo no tenía internet, no lo vio, lo vio después de dos días, no lo reciben y tienen que volver a solicitar una cita. Y el contexto de la cita digital que les estoy comentando es un contexto brutal, porque, por ejemplo, hoy, 15 de abril, puedo hacer una cita hoy, 15 de abril, como migrante, me llega después de julio. Es decir, extranjería como tal, dentro del mismo proceso de digitalización, tiene un atraso brutal, es decir, todo se ven atrasado. Actualmente hay personas que han solicitado una permanencia definitiva desde... 2018 y todavía no lo ha tenido. ¿Se fija? Así que eso, como que, eso como que son ya eh, la vertiente ya de, de, de, de, de muros que hay ya en torno a la misma tramitación, a la misma gestión migratoria que el gobierno, y ahí ya empieza igual ya a eh, eh, atencionarse con los mismos eh, compromisos que ha tomado, por ejemplo. Eh, el gobierno actual hizo en el 2018, partiendo, ya antes de que Piñera partiera, el presidente Piñera partiera, su, ya, él llega a ser presidente, una gran parte de su campaña. Ya, eh, o sea, la primera campaña que ha hecho es en torno a la migración, haciendo una relación migración y delincuencia. Y yo que llegué acá en 2010, yo llegué recién cuando él iba a ser presidente, ese discurso ya lo había visto. Él siempre maneja el tema de la delincuencia a través de los medios, como igual son túneis de los medios, ya la gente acá igual ya lo más, o sea, el más miedo que tienen, lo más que han visto es el tema en torno a la delincuencia. Pero el giro de 2010 ya pasa a ser con respecto a la razón migrante. ¿ya? Y ese giro que lo que eh, permitió, o sea, ese giro igual ya eh, eh, es un giro eh, aceptado por el imaginario colectivo chileno ya quedó imaginario colectivo, igual ya eh, pensando en la lógica, si estamos pensando en la lógica migración, ya eso nos retrotrae directamente también ya a, incluso ya eh, eh, al, comercio, al comercio triangular, por ejemplo. Eh, uno puede decir incluso a la misma controversia de Valladolid, cómo se pensó, cómo ya, ya otros occidentales llegaron como migrantes, como uno podía decir, pero llegaron desde un, desde un polo hegemónico donde ya reducen a ciertas personas, y que en el, en el caso de la migración actual, por ejemplo, en el caso de la migración actual acá en Chile, en toda América, es un proceso que, que está facilitando el eje de identidad regional que nosotros dejamos de lado, porque todavía sigamos mirando a Occidente, todavía nosotros tenemos la herencia de Occidente, no podemos dejarlo, pero es lo más que nosotros miramos. Es decir... Eh, Occidente es como ya eh, eh, la principal matriz de identidad que nosotros miramos, por más que de repente nosotros no queremos, no decimos incluso acá en América, no, que no, nosotros no queremos ser ya eh, eh, europeos, pero es lo que miramos, es lo que miramos literalmente y dejamos de lado dos matrices de identidad que son lo más importante porque son una matriz de identidad que no tiene ni ya, eh, digamos así, libertad. Ya, libertad, ser libre, eh, en, un, en, un contexto, en un contexto en donde ya eh, Europa nos ha sometido no ha sometido brutalmente a través de una esclavitud, y que hoy en día, por ejemplo, una de las vertientes, una de las brutalidades del mundo, como el racismo, es producto de... Me fui en la bolada, pero sí era como ya para pa hacer ese enlace con, con las administraciones, sí. es decir... Es importante hoy en día eh, eh, el flujo migratorio que se está dando en América, ya, que, un, que los gobiernos lo toman ya, y, y, lo toman con importancia, eh, y, y porque es un, es, un, es, un, eh, es un flujo que facilita eh, ya que nosotros veamos algo importante que es nuestra identidad regional, ¿ya?, ¿Por qué lo no digo? Te voy a dar un, un ejemplo. Yo acá en Chile, yo llegué en 2010, en 2010 se hizo el bicentenario de la independencia, de la lucha independentista de América. Y eso va en contradicción, directa, literal, literalmente, con lo que es eh, el, el primer hito con respecto, a con un hito categórico con respecto a la abolición, a, a frenar la esclavitud en torno a lo que es América, que fue en 1804 que lo hicieron los haitianos. Es decir, si, a, si tenía que haber una, un Bicentenario de la Independencia, tendría que hacerse en, 2000, en 2004 y no en 2010. Porque no es 1810 que es el primer proceso de liberación. Claro, claro. Y esto, eh, hay un cuoterno tuyo, Eduardo Brunner, que lo, lo grafica literalmente en un libro que se llama de La seguridad y la Luz. Eh, y, y, y es esto también ya que yo veo acá, por ejemplo hoy en día eh, hoy en día por ejemplo yo tengo una niña hija mía que pasa acá eh, como haitiana chilena y va a ir al colegio le van a, históricamente le van a mostrar ya un bicentenario de independencia a partir de 2010 y cosas que ella va a refutar porque su papá es haitiano y su papá le va a decir que no si tenemos que hablar de un proceso de integración de América ya desde los temas de identidad que nosotros tenemos que asumir es a partir de 1804, 1791, cuando se hicieron la revuelta de los esclavos, no a partir de 1810. Yeah. Ya, wow. Así como para retornar en, eh, más, que, más que nada en la migración, por lo tanto ya, eh, hoy en día, los conceptos, lo que se está pasando, lo que está pasando, por ejemplo, con Bolivia, eh, Bolivia sobre todo, Bolivia de Evo, ya, con la concepción de Estado plurinacional, es lo que hoy en día igual ya se tiene que estar debatiendo acá en Chile, y en toda América Latina, y eso ya hace relación directa con los procesos migratorios. Y ahí uno podría decirse, es decir, la batalla, o sea, el, el, el contenido, por más que podría eh, hablarse desde, desde Occidente, el contenido de la diversidad, cuando estamos hablando de la diversidad cultural, nosotros le damos sentido desde América, porque somos ya... Eh, eh, somos a partir de esa conexión de Cristóbal Colón, que sé yo, ya como descubriendo América, como si fuese nosotros teníamos una gran capa de sol y no podíamos ver sol y llega Cristóbal Colón y nos da luz, esto hoy en día, como nosotros somos un, un, un sujeto multidiverso en ese sentido, con tres más de identidad, esto se tiene que centrar dentro de los procesos migratorios que va a fortalecer una identidad regional a lo mismo pensando en lo mismo que la Unión Europea pero ya más más concreta más concreta con respecto al respeto a la ley así okay. que por ahí como te puedo decir como ya eh, me he centrado esa es la línea esa es la línea la de, y la mirada sobre el proceso los procesos migratorios sobre la inmigración que tienen desde... Eh, cuál es tu función en la oficina de Migración? Mi función como encargado, yo... Eh, Eres encargado. Por ejemplo, sí, yo soy encargado. Yo, todo el trabajo ya de hacer funcionar la oficina, la oficina generar convenios, eh, generar reuniones de trabajo con otras institucionalidad, uh -huh. de manera a poder ir apoyando, por ejemplo, actualmente en el contexto de la pandemia, nosotros generamos una red, una red con eh, los mismos actores que siempre hemos trabajado. Desde, anteriormente la oficina tenía una mesa, comunal una de antes, es una mesa que nosotros hace, desde junio del año pasado, lo hemos dejado de lado por distintas razones. Porque hemos querido que participen pues, más personas migrantes que la institucionalidad que va a ayudar a las personas migrantes. Por lo tanto, estamos viendo otra manera. Pero actualmente nosotros nos conformamos, conformamos con en una red de ver cómo nosotros vamos a ir en apoyo a la comunidad migrantes Y en ello igual se está mirando cosas que se hablan en España, por ejemplo, en día se está hablando, es, necesariamente se tiene que hablar de la regularización de las personas migrantes. Uh -huh. es decir, a, el, de manera general, de manera general, es decir, ya que fuese ya una persona migrante eh, irregular, es decir, que pasó por algún paso inhabitado, todos tienen que hoy en día regularizarse de manera que pueden tener un, un confinamiento concreto, ya comunitario, como uno lo puede lo llamar, ya pero que permite que a esas personas ya no va a pasar, porque, porque por ejemplo acá en Chile, una persona que no tiene el carnet de identidad como migrante, se queda corto, se queda corto, así como ya, es como, o sea, como migrante ya es segundo plano, es segunda categoría como ciudadano, pero sin el, el carnet de identidad ya como casi no existe, porque acá se sacraliza el carnet de identidad. Okay. Ya, así que, importante ya que esas miradas se tienen que dar, por eso igual le digo, como que igual ya nosotros estamos mirando igual ya desde lo que se está hablando en otras partes, y en ello la red que nosotros conformamos actualmente, como Red, pan, red Migrante contra la Pandemia, estamos eh, eh, eh, tratando de dialogar con la proposición que hace la misma municipalidad donde trabajo. Es decir, la red son distintos actores, nosotros somos distintos actores que no es algo que tiene el protagonismo en la oficina, por más que nosotros abramos la red, sino que todos los actores aquí, en, eh, que son actores comunitarios, que son actores de la misma institucionalidad eh, privada o pública. Eh, personas migrantes ya eh, que están ahí, ¿eh? nosotros que lo que hacemos, tra trabajamos desde una figura de diagnóstico situacional, que, en, no. que son las personas que actualmente ya empiezan a perder su trabajo, que no han podido a trabajar, por lo tanto, cómo eso afecta, por ejemplo, el plano de la vivienda, el plan, todos los planes. Y ver cómo desde ahí, porque el municipio tiene un modelo que presenta, que es un modelo de confinamiento comunitario, que significa eh, asentar las comunidades en sus territorios, en los barrios, ya, eh, desde los barrios, ya, levantar una, una red de abastecimiento, es decir, desde los pequeños negocios locales, hacer el abastecimiento y que las personas no tienen que atravesar eh, muchos, eh, muchos lugares para ir a comprar, por ejemplo, la mercadería, es decir, hacer ese, ese rol ya que está ya en marcha. Y así como ya desde la red migrante, nosotros vamos, estamos viendo cómo esto dialoga, es la red, cómo nosotros podemos igual ya eh, generar un trabajo ya que permite que las personas migrantes también ya están, estén ya, como voy a decirlo, ya circulan dentro de esto, de, de, de, un, de, de, de una un, dimensión. De un lugar. Exactamente, que circulan, aparte, eh, no solamente más pero ya, cómo anclamos la convivencia intercultural. Okay. Ahí, porque wow. no, o sea, la turbulencia intercultural eh, acá no existe, existe más bien ya esa figura multiculturalismo, en donde ya cada uno en los suyo sobre todo en la comunidad más bien local, en la comunidad hegemónica, no estaría ahí con nadie, bueno, en un cierto sentido. Eh, así que, idealmente, ya es ver eso, porque bueno, el Paraíso igual ya es un lugar ya que convive con muchas... Eh, eh, mucho riesgo. Ya, eh, nosotros ya vivimos con incendios siempre, vivimos al, al, al, o sea, somos bosques costeros, nos vienen el riesgo de tsunami. Por ejemplo, el diplomado que te comenté ya, ese diplomado nosotros ya dentro de, de esta, nuestra línea de trabajo actual de la oficina, por ejemplo, hay una línea que es emergencia. La línea de emergencia es en pos de fortalecer la convivencia incluso intercultural de la persona, ya entre nacionales e inmigrantes, eh, ¿en qué sentido? En el sentido de que ya el tema de la emergencia, piensas en incendio, es un tema que concierne a todos. Hay cierto trabajo que hay que hacer desde la casa, desde, eh, desde el barrio, ya para ir previniendo uh -huh. eh, Ciertos, eh, ciertas ciertas eh, emergencias ciertas no ciertas emergencias o cierta eh, ciertos riesgos uh -huh. ¿Sí? así que eso mismo ya eso mismo tiene sentido actualmente ya en la lógica de la pandemia cómo nosotros hacemos que haya una vida comunitaria que sea una vida comunitaria concreta y uh -huh. que esa vida comunitaria no deje de lado a las comunidades más vulnerables es decir pensando en todas las comunidades más vulnerables y incluyendo a la, la, la comunidad migrante obviamente uh -huh. así que más o menos es lo que estamos tratando igual ya armar desde la red ya estamos viendo ya eh, los diagnósticos las situaciones que hay eh, y cómo igual ya nosotros vamos porque eh, lo que pasa es que actualmente ya el estado debería hacerse cargo de ello es decir al igual que pasa en otros países, ya permitir, porque efectivamente hay personas que hoy en día le empiezan a desalojar, hay migrantes que ya desalojaron, como no han podido ir a trabajar, como ellos trabajan más bien, muchos trabajan más bien en el campo de la, de la informalidad, trabajan en la calle, y como no pueden salir, eso implica que no pueden pagar el avión, incluso no pueden comer. Yeah. ¿Ya? Y hay gente que ya empiezan a perder su arriendo, porque la otra persona que tiene el arriendo vive del arriendo, por lo tanto, si no le paga, así como es una cadena. Por lo tanto, ahí en donde el Estado te dice, Éntrate a la, entrate a tu casa, pero claro, yo me entro a casa y ¿cómo hago? yo quedo aquí, me quedo ahí mirando hasta morirme, o ya va a venir un hasta el actualmente... Hasta el día de hoy, el gobierno ha tenido planes para las grandes empresas, nada concretamente ha estado ya a favor de la persona vulnerable, de la población, de la población actual. Eh, incluso ya todos los esfuerzos que se hacen, y eso ahí es donde está la, la problemática con respecto a los migrantes, sobre todo los irregulares, eh, se canaliza a través de cosas formales. Porque, por ejemplo, tenemos ya en la figura subsidio. Eh, eh, subsidio y esto hay, un, hay una estructura que se llama registro social de hogar que es una ficha que te hacen si no tienes esa ficha no puedes no puedes acceder no a ese beneficios y para tener esa ficha en el caso migrante tiene que tener regularidad tiene que tener un se fijan así como que y, y, y, y son esas estructuras que son estructuras para medir o para paliar la vulnerabilidad y dejan a categorías más vulnerables fuera Así que eso como más o menos es la lógica acá, en lo que está pasando, como te lo explico, es wow. lo que está pasando, y el nombre igual ya uno tiene que igual ya ver cómo ya tratar de sensibilizar para ya, cómo tratar de... Eh, de hacer que otros se mueven ya y que entiendan que eso es importante, estamos hablando de un virus, ya estamos hablando de una pandemia, es decir, no estamos hablando de una escala solamente local, porque ya eso partió de un, de, desde una localidad y ya se estalló a escala global, por lo tanto, eh, es importante ya tomarle el peso desde, desde, desde tomar acciones, desde hacer desde generar acciones estrategias estrategia concreta, ya, y, y eso significa ya incluir a todas las personas y no ya hacer un cerco en donde ya otros se van a quedar. ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, esta entrevista está llevada a que nos des también una visión, otra visión, ¿no? Mirar una visión desde el sur eh, con respecto a esta mirada migrante. Eh, esta, esta, este proyecto que nosotros, en donde tú has estado participando del seminario de Emocacia Profunda y Migraciones, está dentro de un proyecto que se llama Identidad, Identidades en Tránsito. Es un proyecto que está orientado a llevar conciencia sobre el hecho migratorio, el derecho a migrar, por ejemplo era este primer módulo, el primer módulo de esta formación. Y bueno, te agradecemos que estés aquí presente porque es eh, muy enriquecedor también. Esto es una manera también de ver de qué manera podemos establecer redes de contacto y redes de experiencias, cómo podemos aprender de lo que estáis haciendo vosotros allí eh, y cómo también podemos compartirles nuestras experiencias a vosotros. Eso sería muy, muy interesante. Este es el primer contacto que tenemos con Jimmy también, eso quiero, eh, así a nivel personal. Y, ¿Estás, sí? ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Me escuchas? Sí, eh, se entrecortó un ratito, eh, pero sí te escucho la mayoría de las cosas. Lo vale. siento, que no sé por qué estás y, eh, pero ahora sí te escucho bien. Eh, lo que quería preguntarte es eh, cómo o sea qué, qué, qué puntos si, en, eh, si el seminario que, en el que participaste puede llegar a puede llegar a servirte para algo? ¿Qué cosas eh, podés rescatar para tu tarea y cosas que nosotros estamos compartiendo con vosotros? ¿Y qué cosas te han faltado? Eh, mira, o sea, el contexto del, del, del seminario me ha servido eh, en toda su dimensión, en todo lo que nosotros hemos visto. Yo creo que, yo creo que eh, falta, sí, falta todo lo que nosotros podemos, porque claro, el tema de la migración para mí actualmente, como lo estoy viendo, desde el territorio del Paraíso, hay, mucha, es, es, hay mucho movimiento en torno al, al tema migratorio, es decir, es algo que nosotros tenemos que aprender, ya aprender, aprender, porque incluso las empresas, las empresas migrantes actualmente acá son súper rotativas, porque se van mudando en donde ya encuentran trabajo, en, eh, encuentran ya esa, esa, esa movilidad, o sea, esta ese bienestar que están buscando. Y prueba de ello, actualmente igual hay gente que se están devolviéndose en ese contexto de pandemia porque como son migrantes ya se encuentran mejor en sus casas. En eso, eh, el, el seminario nos ha sido, o sea, particularmente a mí me ha, me ha permitido eh, poder incluso entregar esas lecturas que estoy entregando actualmente. ¿Ya? Eh, se ha podido reforzar mis, mis lecturas, ya, la lectura ya con respecto a qué es lo que se debería hacer con respecto a los a lo, a lo migratorios. Eh, en el trabajo específico, nosotros, eh, ¿cómo puede decirlo? Nosotros trabajamos igual ya con, eh, con eh, distintos grupos migrantes y en ello eh, hay un grupo migrante más avanzado, con más pagajes culturales, eh, que sí eh, nosotros no podemos ir retroalimándonos ya de lo que es ya el seminario, y para poder ya entregar formación, entregar elementos eh, como agentes multiplicadores. Es decir, uh -huh. estas personas esta persona que comento son personas que nos va, va, va, no van a permitir llegar donde nosotros no llegamos. Porque efectivamente ya como Valparaíso actualmente tiene un aproximado de 12.000 migrantes, nosotros, dentro de los tres años, eh, entre los tres años, el catastro que hicimos por cada año oscila entre eh, 800 y 1.000 personas que atendimos por año. Es decir, tampoco atendimos a, eh, a la gran mayoría de los migrantes que actualmente están en el territorio. Pero sí, con respecto a esas personas, a esas personas como agentes multiplicadores, ¿eh? llegan ellos, desde nosotros llegan ellos hasta las otras comunidades migrantes uh -huh. eh, Así, como te, te diría, o, como de manera concreta, por ejemplo, de manera concreta, el Seminario que ya nos sirve igual para poder entregar más, más eh, lecturas, más lecturas a esas personas ya que pueden ir ya generando replicaciones ya, eh, a las personas mirantes, sobre todo en toda la parte que tiene que ver con la... Mm, eh, los ejercicios que hemos hecho, por ejemplo, el ejercicio que hicimos, eh, el último ejercicio, me gustó mucho. Eh, porque claro, porque cuando me dicen pensar en un elemento, yo recuerdo, yo, eh, el elemento que yo identifique era naturaleza. Por lo tanto ya tenía todo el complejo de diversidad, y lo pensé desde mi ser. Y lo pensé desde que, ah, yo tengo temas de identidad, por lo tanto ya yo tengo un, ¿cómo puedo decirlo? un eh, una dimensión ya que, que es una dimensión más bien ya... Eh, que se conecta con otras dimensiones. Por lo tanto, uh -huh. desde ahí, eh, estos ejercicios sí son ejercicios importantísimos para la comunidad, porque también ya hace una conexión a esas personas, ya, como puede decir, o recarga la energía de esas personas y permite igual ya aplanar un poco el, el componente de salud mental, uh -huh. que es eh, también brutal acá en Chile. Es lo que te puedo decir, ya, eh, actualmente respecto porque claro no, Hay muchas personas, yo te comento, yo tengo un, una persona migrante, un haitiano, fue, estamos en 2020, el año pasado. El año pasado tengo un muchacho migrante que trabajaba, tenía un muchacho migrante que trabajaba en construcción, eh, maneja el idioma, eh, todavía no trabajaba como ya, eh, porque tenía el tema, igual uno tiene que apostillar el papel, ya el título para... Pero sí, ya reconocían igual ya su expertise. Y pasa que eh, en su trabajo le dijeron que, ¿sabes qué? Ya no vamos a trabajar más contigo. Le estigmatizaron de la, de la peor manera. No vamos a trabajar más contigo como migrante porque tú tienes sida, tú nos vas a contagiar. Y esto le llevó al muchacho a una situación tan compleja en torno al salud mental hasta que llegó a suicidarse, después de haber hecho un mes antes ya el intento. Que nosotros no logramos acompañarlo, y hizo el intento un mes. A un mes que hizo el intento, se suicidó. Es decir, ya había hecho el intento y eso significa que, claro, ya ahí de hecho ya tengo los palos para el, el, el servicio de salud acá, como que... Nosotros no, es, no hicimos nada y esto va a seguir pasando. Va a seguir pasando teniendo a una persona que está solo, no está con su vida familiar, viene a trabajar para poder ya entregar eh, ya tiene dos hijos que dejó allá, fue así como brutal. Fue brutal y claro, estas... Eh, esta vertiente del de, de seminario, yo lo veo por ejemplo, tenemos eh, un programa acá que se llama Programa de Acceso a la Atención de Salud a Personas Migrantes, ¿eh? donde trabajan dos otros muchachos, ellos por ejemplo han hecho eh, encuentros en donde ya, eh, eh, eh, en donde caro, trabajan igual el tema de la energía con las personas, eh, y, y que eso ayuda mucho a las personas ya, que salen un poquito más aliviados y ayuda mucho. Y, y fortalece la red también, fortalece la red de esas personas cuando vienen a esas actividades, le fortalece en ese sentido y que no, no eh, permite que no caen directamente ya en una acción suicida Y, ok, muchas gracias por decirnos esto, porque también porque hay una... Y a ti como profesional, y como profesional que estás involucrado en estas temáticas, a, a ti a modo personal. Eso te puede, eh, el seminario en sí, te ha dado, no sé, capaz que te estoy induciendo que me digas que sí o que no, pero eh, a ver cómo lo, lo puedo preguntar. Uh, hay algunos te, algunas temáticas que te han ayudado a, que te pueden ayudar o que te han ayudado a poder cuadrar algunos o, o tener más conciencia sobre algunos uh, temas que tú trabajas a nivel profesional, personal, etcétera. ¿Puede haber, a ti a, a modo, o sea, eh, más allá de lo que, que esa era la intención también, de cómo multiplicar esto, eh, a, a modo personal, ¿te ha ayudado en algo? ¿O, o en, qué, en qué aspectos te puede haber ayudado personalmente? Eh, personalmente, eh, ¿cómo te voy a decir? personalmente eh, me ha ayudado me ha ayudado bastante porque como digo eh, o sea la, hablar con respecto a la energía eh, eh, eh, eh, dentro de algunos ejercicios o los conceptos la, los conceptos eh, que hemos trabajado eh, eh, son distintos insumos también ya que van directamente eh, a, a acompañarme a mí, porque le digo, eh, también yo como migrante, eh, yo trabajo eh, eh, y como migrante igual ya que, como voy a decir, que está en una posición también ya de poder ya acompañar a otros, mm. eh, yo me he visto igual ya muy afectado ya desde las personas que no he podido acompañar o desde mi mis problemas particulares, o sea, a mí cómo me enfrento también ya con eh, cómo se enfrentan a mí como migrante, porque claro, eh, eh, dejo, no dejo de ser migrante, por lo tanto igual ya hay muchas cosas que me afectan ya en mi interrelación con la comunidad, con la comunidad, y en ello, eh, por ejemplo, hablar de rango, hablar de poder, ya permite también ya que yo sea consciente también ya en mi trabajo en la relación que puedo mantener con la otra porque por ejemplo en la oficina migrante nosotros no ha pasado en que, eh, en que termina siendo como ya un, un la, el profesional termina siendo también ya un eje de privilegio de poder versus a la persona que es, puede ser coterráneo migrante igual que, que está atendiendo eh, y incluso puede caer en un, cierto, en, una, en un cierto clientelismo, que son cosas que yo he visto, eh, y que son cosas que como que, estos, estos ensumos permiten que uno ya tome la licencia, de decir, ya, acá no vengo a, a, a, a, a reproducir un, una figura clientelista, o una figura ya de, de privilegio, poder, poder privilegio, eh, con personas mirantes, sino que, Vamos, eh, de hecho yo me gusta ocupar ese término, no me gusta ya generar las relaciones interhegemónicas. Es decir, acá es, eh, no, es, no, no es que yo no, sino que nosotros somos en el, mismo, en, el mismo, eh, en el mismo plano, y por eso lo digo así como el término de la interhegemónica. Así que eso más o menos que te puedo... ¿Y te han acusado alguna vez de ser o oh, discriminador o oh, oh, racista o oh, machista ahí siendo profesional? Eh, eh, no, no, pero sí en la persona migrante eh, he tenido, por ejemplo, ya gente que eh, dice, ah, no, es que tú eh, igual, sigues siendo igual que los demás, porque ya ustedes no apañan. Te has olvidado de eh, tus tú? orígenes. Exacto, más o menos así, porque eh, de repente igual ya hay situaciones que uno no puede ir uno ya, entre que uno hace esperar al otro, así como que en ese sentido sí, me ha pasado, no me ha pasado mucho, pero sí me ha pasado que, sobre todo desde compatriotas, Dice, no, es que ya el Jimmy no, eh, ya, el Jimmy ya no está haciendo lo que pensaban. Y después vuelven, después vuelven. Es como, después vuelven, ya sabe qué. Y ahí, porque es importante, porque de repente el ego igual ya te puede decir, yo me estoy dando todo y que tú me vienes a decir esta cuestión. A mí, por ejemplo, le he de comentar, me ha pasado una situación y que fue igual ya interesante, que, que llegó un muchacho en la oficina y estaba atendiendo a alguien. Le dije, espérame, porque quería hablar con la secretaria, tampoco estaba, quería dejarle algo. Le dije, me esperas, yo termino con esa persona. Pero estaba medio apurado, y me dijo, ah, este, no, otro, ¿cómo queda? Le dije, pero amigo, le dije solamente que me esperaras, no, le dije que no te vas a atender. Y se enojó, y yo salí, dejé a la persona que estaba atendiendo, salí, le dije, amigo, o sea... Y eso fue igual a partir de, de estas cosas que uno viene cultivando, porque en algún momento podía decir, ay, que vaya, bíjate más, yo estoy ocupado, estoy atendiendo a alguien, pero no, salí y le dije, no, compa, yo no tengo ningún problema contigo, no pretendo ya ser un ser superior, pero si estoy atendiendo algo, si fuese tú que estaba yo, si, si yo estaba atendiéndote y llega alguien, haría lo mismo. No es por un tema de que, ah, que tú llegas... Así como que, ya, ya. y en eso ya sí me eh, encuentro que es importante porque así uno igual ya va mirándose eh, también ya dentro del trabajo que está haciendo. Exactamente, y tomando responsabilidad del rango que tienes, porque sí tienes claro. el rango. El rango lo tienes y debes cumplir con tu rango, o sea, con tu responsabilidad. Sí. No, bueno, ok. Muy bien, Jimmy. Eh, no sé si quieres... ¿Agregar alguna, alguna cosa más? Eh, Mira, hablando ahora. ¿Agregar? Yo estoy muy ansioso en que con la ficha se pueda eh, coordinar trabajos. Eh, yo estoy muy ansioso en este sentido. Me gustaría seguir manteniendo este, este vínculo eh, uh -huh. y poder recibir, o sea, poder recibir y poder entregar también ya lecturas, ya eh, me interesa. Y, y desde eso, como te voy a decir, yo, esto que están mirando acá, es un regalo que me han hecho a través de una obra de teatro que participé. Ah, yo mira. participé en una obra de teatro oh. que se llama, esa obra de teatro se llama eh, Perro Suelto, en Vimeo lo puedes encontrar. Perro Suelto. Perro pero Suelto, sí, Perro Suelto. Uh -huh. eh, de hecho, tiene relación con eh, la historia de los famosos cárceles CIE en España. Exactamente. Porque el muchacho chileno que hizo esa obra estuvo en España, estuvo haciendo prácticas, qué sé yo, en, en torno a esto, y llega en Chile y nosotros hicimos esta, esta obra, o yo participé en esa obra, Ajá. que se llama Suelto. Así que de momento tú lo vas a encontrar en Vimeo porque está ahí. Vale, perfecto. Eso. Muy bien. Eh, ok. Sí, sí, yo creo que podemos hacer algunas cosas lindas también. ¿Cómo vamos a crear espacios en conjunto? Eso es lo que estamos pensando, en crear un espacio, un espacio semanal quizás eh, para poder procesar, hacer, eh, sí, para procesar algunos temas y vamos a invitar a la comunidad internacional y entre ellos... A vosotros ya le estamos dando vueltas a de qué manera vamos a, a generar esto y también nosotros participamos en muchos proyectos alrededor del de el hecho migratorio, la discriminación, etcétera, con el Ayuntamiento de Barcelona y también puede ser una gran oportunidad para que nos compartas y compartirte la realidad que vivimos nosotros y ahora que estamos en este momento como de impasse, Uh, están pasando muchas cosas abajo. Exactamente. Están pasando muchas sí. cosas abajo, eh, pero, por ejemplo, con, en, las, en los estamentos eh, políticos no podemos eh, hacer mucho movimiento porque hay otras preocupaciones más inminentes, pero sí cómo podemos hacer ese lazo para poder uh -huh. intercambiar cosas. Nosotros también estamos metidos en algunos proyectos europeos. Bueno, vamos a ir viendo de qué uh -huh. manera podemos... Eh, compartir eh, espacios, incluso en algún momento cuando volvamos, volvamos a, las, a, la, a los viajes, vamos vernos en algún momento en persona. Yo también te comento que soy mendocino y voy cada dos o tres años a Mendoza. Sí, sí. quizás eh, ah, perfecto. <ríe> eh, podemos vernos en, en directo. Y nada, claro, todo. me parece, me parece. Te agradezco mucho por tu tiempo. No, de nada, estimado. Estamos y, en contacto. Y no estamos queda, aquí abierto. Igual, a, el crecimiento es por acá también. Cualquier, cualquier caso, si necesitas alguna cosa. Nosotros estamos ahora elaborando todo el material para enviárselos a los participantes. Estamos trabajando en ello. Ya. Y sí, ya mañana seguramente ya. nos va a llegar un primer mail después de la Semana Santa y todo esto. Un primer mail y ya iremos entregando cosas... Perfecto. Que ustedes vayan solidificando esto y las propuestas nuevas también a la brevedad. ¿Te parece? Ya, pues, Adrián, eh, genial. Eh, estoy muy expectante en todo lo que se ha hablado acá y ya, pues, le damos nuevas, ¿no? pues, entonces, Y gracias. Y te, te comento que a ti a ti todo lo que nos ha compartido no tiene, no tiene mucha lejanía con lo que pasa acá también, entonces. Me imagino. Entonces, me imagino. Es una sí. pregunta. ¿Qué por, eh, me decías que 12, son 12.000 migrantes aproximadamente que viven en Valparaíso. ¿Cuántos, sí, sí. ¿cuántos habitantes tiene Valparaíso en total? Aproximadamente. Eh, ay, Valparaíso en total... Eh, no tengo esa cifra acá, pero son vale. como... Son eh, entre... O sea, 12.000 migrantes son como 40.000 personas por ahí. Uh -huh. Ah, bueno. Okay. Claro. Eh, ahí te puedo mandar ese dato ahí por el, sí, por el mail. Tranquilo. ¿Ya? Sí, sí, yo, para, para hablar de porcentajes también. Y la, la mayoría de migrantes, claro. ¿de, qué, ¿de qué procedencia son? Eh, actualmente eh, el flujo migratorio lo lidera los venezolanos, pero Ajá. acá en Valparaíso hay mucha migrantes, muchos migrantes peruanos, colombianos, que ya estaban antes. Eh, por ejemplo, en el proceso del plebiscito que se iban a hacer, por ejemplo, hay migrantes que pueden votar. Y, y ahí, por ejemplo, ya hay más poblaciones venezolanas, eh, eh, o sea, no, no venezolanas, perdón, eh, bolivianas y peruanas, que ya están hace rato que ya pueden igual ya votar. Eh, pero, o sea, en general lo lidera actualmente ya la comunidad venezolana, después viene la comunidad peruana, y ahí baja la comunidad boliviana, yo creo que la haitiana está como en la quinta uh -huh. okay. Así que eso. Pero, por ejemplo, nosotros como oficina mayor, mayormente hemos atendido a venezolanos y haitianos. Okay. Como, ya, igual que van como, 50-50, por ahí cerca. Uh -huh. claro. ¿Y ¿Será porque atienden muchos haitianos porque estás vos? Eh, entre comillas también, eh, porque claro, pues sí, igual, eh, de hecho ya... Eh, la municipalidad me contactó igual ya, para, para responder igual ya, a esa necesidad eh, pero sí claro son es, de hecho son los dos flujos migratorios que, que están más necesitados que están más sí, que están más lejos más más más claro. alejados ya. claro así que en ellos sí en ellos yo creo que eso es una constante incluso ya se atiende incluso en otras comunas más venezolanos actualmente, más ah, peruanos más cristianos por, también porque igual ya eh, por porque más que peruanos están Seguramente los peruanos tienen más redes, eh, más redes de arraigo. Sí, posible. no, aparte es que los histórico. peruanos ya están en el proceso de migración de retorno, incluso, claro. así como que ya es distinto. Ya, ya, ya. Muy sí, bien. Qué querido. Muchas ya. gracias. Un abrazo. Me quedaría Saludará toda la tarde. A gracias. Nos estamos viendo. Me quedaría toda la tarde hablando, pero bueno. <risa> hablando, pero bueno. <risa> ya, lo creo. Ya, chao, chao.